Bendiciones yo para ustedes tres. Hermano, saludos. De uno a su dolor por la muerte de su tío que falleció. Porque usted sabe que gracias. el mundo continúa, pero hay que coger fe y esperanza. Gracias, gracias, hermano. Sí. Otro hermano Entonces, Julio por otro lado, una denuncia por aquí en Pimentel? Sí, sí, muy pronto. Esto, miren, Pimentel, nos estamos descuidando nuestras amistades nuestra familia, nuestro mundo. Pimentel, hay mucha gente con COVID y se está muriendo mucha gente en Pimentel. Que bueno. pongan asunto en eso que yo lo he dicho, ha llamado por los medios de comunicación, llamando a Johnny Paulino, se murió una fritidora que era Lucía, uh -huh. no se vacunó, se murió una en los lismones, una mujer profesional, una mujer trabajadora. Hay que vacunarse. Entonces, hay que vacunarse. Claro. En Pimentel hay mucha gente que no quieren vacunarse, incluyendo mucha gente de evangélicos, porque ellos dicen que no se van a vacunar. Y no estoy inflamando a nadie no estoy acusando a nadie. Que sepan, pero Pimentel pudieron unirnos más y la prensa venía aquí que Pimentel está lleno de COVID. Que tengan bendiciones de Dios para esa gente y que nos cuidamos todos. Diga algo, por favor. Ok, así es, mira, atención, eh, eh, el pueblo bonito de Pimentel y sus moradores deben vacunarse. No es que con la vacuna a usted no le va a dar, sí le va a dar, pero no va a ser de gravedad. Le da como una simple gripe. Y evita que usted caiga en el intensivo, donde ahí lo entuban y cosas, y eso es delicado. Claro. Eh, usted tiene que vacunarse, todo el que esté eh, viendo este programa de Pimentel, que lo ve mucha gente, y tengo muchos buenos amigos de Pimentel, deben vacunarse para que esto pueda disminuirse, porque la gente se está olvidando de que eso existe todavía, eh, y no se están uh -huh. vacunando. Si usted de cualquier religión pídale a Dios, si usted no se puede vacunar porque su religión así lo diga, Pídale a Dios que lo cuida y lo protege. ¿eh? Para que usted pueda salvar su vida y no tanto su vida, porque cuando viene a él le da asintomático, que es cuando usted no tiene síntomas. Correcto. O sea, cuando no le da como, como. No, no, cuando no sufre los efectos. No de sufre la los comida. efectos uh -huh. y a usted lo puede transmitir a otro que sí tenga problemas. Usted debe evitar eso y cuidar a su familia y los envejecientes. Atención, Pimentel, ese pueblo de gente buena. A la gente, por favor, que se vacuna ya en Pimentel, atención, eh, no le podemos exigir mucho a, a Luis, porque Luis, el director de Salud Pública, ha hecho demasiado. De hecho, nosotros en nuestro portales nos recogimos las declaraciones de don Luis, donde lamenta que la provincia no haya llegado al 70% de vacunación. Así que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a contribuir todos a vacunarnos. Los que no se han puesto la vacuna, póngase su primera dosis, la segunda dosis póngasela pronto, y los que tienen, y los que ya se ha puesto la segunda dosis, pues a esperar, ¿verdad?, para cuando toque la tercera, que va a ser en algún momento. Eh, ya cuando usted quiera. O sea, puede ser seis meses, antes de los seis meses, pero lo importante es que nos pongamos la vacuna para salir de esto que se llama la pandemia del COVID-19. Estos muchachos no son buenos ni con sopita. <risa> <risa> Así es, señores, hay que vacunarse. Eh. Ya en, Contigo cogimos una lucha también. En varias, la no, humana, no, no, ¿eh? no, no, no, no, no. Sí. Contigo cogimos una lucha. mi situación de sí. que yo recién en esos tiempos recientemente me había dado el COVID y supuestamente había que esperar un X tiempo para uno ponerse sí. la vacuna. Y yo no me la quería poner por eso, porque estaba previniendo cosas peores. Pero luego fui, cuando ya me di cuenta que podía, fui, me puse la primera y tengo la segunda y me voy a poner prontamente la tercera. Así que usted tiene que vacunarse, tienen que vacunarse, tienen que dejar somito a mami, tienen que, mami tienen que dejar somito, esa vaina rara. No saca los enfermeros, no vayan a casa a vacunarte. También eh, 12 enfermeros me informan, en, en, en, en, enfermeros no, profesor, perdón. Profesor. Profesores en Pimentel que están contagiados. Eh, esta cosa de la escuela, atención al ministerio, lo primero que deben hacer con el personal de las escuelas es la prueba antes de entrar. Correcto. No. Pero, pero que a mí me da tú sabes que a mí me da cuerda a mí me da cuerda que no hagan ese proceso porque estamos en COVID, todavía estamos en pandemia. Entonces, todos los profesores, todos los consejes todos los mensajeros, todos los técnicos de esos distritos. Deben pasar por una prueba de COVID Porque se van a agrupar con los estudiantes uh -huh. Y usted sabe que Que el COVID eh, arropa lo que es los pulmones La vía respiratoria Y usted tiene problemas Porque hay mucha gente que sufre de neumonía Y cosas sí. así Que le puede, y los niños también Le puede afectar Entonces vamos a prevenir antes que lamentar eh, En cuanto a esas pruebas eh, A todos los profesores A todo el personal eh, eh, Que se haga... La prueba, aunque sea una prueba rápida, ¿verdad? Porque claro. si, la, si, la, si, la, si la prueba rápida, si la gente está equivocada. La prueba rápida eh, lo detecta también. ¿eh? Sí. sí. Y lamentablemente hay profesores que no tienen ni la primera vacuna, ¿eh? Oye. El Ministerio Público no, tiene que... No, tiene, no, no, no, no, no, no, no. Tiene que ponerse No, no, no, no, Hay profesores que ni la primera vacuna 809-725-0505. Hello, buenas. Oye, una vez, buenas. Hello. Bueno. bueno, oye, compadre. Es algo raro, porque mira, dice que, que la escuela se está pegando el coronavirus ahora. Pero entonces la discoteca, todo el mundo pasándose la juca y bailando pegado y <ríe> vaina y, y no se pega. Y ¿Qué es lo que pasa? Es verdad. No, que el romo lo pone loco <ríe> la gente. El romo, el COVID no quiere nada con el romo. Eh, pues bien, nos puede llamar al 809-725-0505. Puede haber un profesor. Sin vacunarse. Que son los primeros que tienen que no, darle a los profesores. No, no, yo, yo no puedo creer eso. Atención, la ADP. Yo quiero que me llame un representante de la ADP. Atención, Robert Frías. Atención, Sixto Gavín. No, no tienen que o sea, la, la ADP debería sí, de sancionarlo a los profesores. 809-725-0505 no tienen que sancionar los profesores. Que no están vacunados. ¿Y cómo? ¿Y qué ejemplo que usted va a dar? ¿Eh? Pues esto es increíble. La ciudadanía que, que, que comparte este tema con nosotros. 809-725-0505. Que no. Un, para mí, un profesor no puede estar sin la vacuna. Entonces, si hay profesores, la ADP, atención, Robert, ¿cómo se llama? Robert Frías. Robert Frías, Fría, ¿sí? y, y Cito Gaby, mi amigo, que nos llame y nos diga, que no hable sobre eso, que si hay profesores, ¿eh? Vamos a llamar a que nos llamen, esa gente, porque esto, esto no puede ser posible, señores. ¿eh? Pero que ponen el ejemplo, son los que educan. Son lo que ponen el ejemplo, Entonces usted ¿sabes? me va a educar, usted me va a solicitar a mí una prueba del COVID donde usted no la tiene. Bobo. Sí. ¿Eh? No. La bulla. <risa> Entonces, ¿dónde vamos a parar nosotros? Que no queremos poner el ejemplo. Falta de respeto. De no, eso. están poniendo un riesgo a los niños, sobre todo ahora que tenemos la variante Delta, ¿eh? que está confirmada. ¿Eh? Los, los profesores sin vacunar podrían eh, infectar a los niños y los niños que, ok, que le dicen dice, que ellos aguantan el virus, pero no, les da el virus igualito. ¿eh? Ya eh, la carga viral del COVID-19 va hacia los niños, por eso se está hablando de que se va a vacunar uh -huh. a los menores de 12 años, ya, los menores de 12 años ya están en proceso de vacunación, ahora van a incluir a los mayores de seis, a los niños mayores de seis. o sea no se jueguen con eso señores Hello, por favor, contribuyan con esto buenas, buenas, buenas, ¿Cómo bien. Bien. estamos bien, cómo eh, bien mira no yeah. eh, eh, en la, todas las escuelas pasan a un militar donde no hubo un profesor que, esté, que sea profesor que de clase que no te vacunado ¿Cómo fue? No hay una escuela, que, que haya un profesor que de clase que no te vacunado que hubo un listado de escuela por escuela, que, que te diga eso, tú me estás yendo que estás en el medio del limbo. ¿Que están todos vacunados? Claro que sí. Por eso es lo que yo digo, tiene que estar todos todo todo, vacunados. Todo, todo. ¿De dónde nos llama, caballero? De la guarana, de la guarana nos estoy llamando. De la guarana, bueno. Bueno, Gracias pues, a Dios. El director de salud dijo, caballero, que los de Pimentel, los que están contagiados, no tenían dos. si la dosis. Y eso eso debe ser sancionado. Si los de las Guaraná se vacunaron todos, excelente. Sí, no, excelente. Está bien. Pero no, no, porque atacan mucho los profesores, atacan mucho con lo que es eh, el salario, con lo que es esto, con lo que es el otro, que la, el aula. Que, ¿Y usted está vacunado? Entonces, usted está mandando a hacer algo que usted no ha hecho. Increíble. Eso es igual que un ay, diga que qué están haciendo los cuartos los préstamos. Porque usted se robó 20 años. Ah, pero ahora que usted aprendió oh. los préstamos. Es un ejemplo que estoy poniendo. ¿tú Entonces, yo no puedo creer, el Señor me dijo que en la guaraná en vacunaron en la Están vacunados, un listado, dice él. ¿Eh? Dice él. Entonces ¿No a... debemos <risa> estar claros en eso, con la vacuna.